Jorge Rojas. Epístola moral a mí mismo. Qué fácil es vivir. Un ascenso continuo sin que nos turbe el viento. La llovizna, las hojas que mueven dulcemente los aires del camino. E impasibles. Seguir la cuesta rumorosa. ¡Qué fácil es vivir! Marchar siempre adelante, dejando los jirones del sueño entre las zarzas. No regresar al sitio donde el trino de un ave traspasaba la luz virgen de la mañana. ¡Qué fácil es vivir! No beber del arroyo que calmaba mi sed y contuvo sus labios no hallar entre su linfa nuestro antiguo contorno y amar más lo presente que todo lo pasado. ¡Qué fácil es vivir! Si al galope del transcurso los árboles amados cayeron en el bosque, no indagar por los nidos, ni buscar el dibujo que en su tronco trazamos de nuestros corazones. Qué fácil es vivir. No tornar las pupilas para ignorar dónde cayeron nuestras lágrimas. Callar que a nuestro paso quedan solo cenizas. Cenizas de minutos, de besos, de manzanas. Qué fácil es vivir. No vagar en la noche solo, bajo las frondas mientras cae la lluvia con un verso insistente en los labios, o oh, un nombre de mujer que tal vez no conocimos nunca. ¡Qué fácil es vivir! Decir súbitamente cuán tibia está mi casa. ¡Qué hermosos mis caballos! Mostrar cómo los trigos y los honores crecen, y saber desde ahora... ¿Qué viene cada año? ¡Qué fácil es vivir! No perder un instante tendido sobre el césped contemplando las nubes, ni extasiarse mirando la estrella de la tarde mientras del campo suben las sombras y el perfume. ¡Qué fácil es vivir! Tallar el pensamiento como frío diamante y hacer de las facetas puras de la razón, un conjunto perfecto, más por número y orden, que por su iridicencia. ¡Qué fácil es vivir! Buscar sólo la luna cuando es noche de luna, y la perla y la rosa, tenerlas en la mano, desechar la locura de ambicionar las gracias perdidas, remotas. ¡Qué fácil es vivir! Deshacer las estatuas de sal que alzó el recuerdo a espaldas de la vida. No dar un paso atrás, ni una simple palabra repita cuanto ayer pudo ser nuestra dicha. ¡Qué fácil es vivir! Llegar a lo más alto de la vida y mirar la prometida tierra, y ver por fin, oh vida, los soles del ocaso dorar las yertas torres donde la muerte espera.